Esta ley eh, lo que pretende, lo que pretendemos con ella, es que se regule una atención sanitaria integral y de calidad en el ámbito de la salud mental, que garantice el acceso universal a la misma, que aumente, como decíamos, las plantillas o que permita aumentar las plantillas y que provea unos servicios eficientes y suficientes que creemos que en estos momentos no tenemos en Euskadi. Osasun, mentalaren Sancha esta baida politicoan jartxa proposatzen dugu, Kalit, kalitate handiagoko arreta sanitarioa bermatzeko, eta uste dugu hau dela unea pandemiaren aurreko egorea eta pandemiaren berearen eragina kontatuan hartuta. nurrach garranchi garrantzitsuak emateko. La ley permite garantizar, o permitiría garantizar en nuestra opinión, el derecho a la autonomía del paciente, una cuestión a la que le damos mucha importancia, que sus necesidades, voluntad y preferencias sean valoradas y consideradas como primordiales en todas las acciones y decisiones que les conciernen, así como el derecho a una información veraz y completa sobre la propia salud mental y los tratamientos que se propongan. Otra de las cuestiones que aborda la proposición y que nosotros queremos destacar es eh, la prevención, el ámbito de la prevención, donde creemos que también hay serias carencias en estos momentos en nuestra comunidad autónoma. Esta proposición de ley, además, integraría en aquidecha la figura del psicólogo clínico en atención primaria. También respecto a la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, y sin perjuicio del protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, las diferentes estructuras de atención a la salud mental garantizarían estos derechos y fomentarían su pleno ejercicio, ofreciendo asesoramiento y protección específica en el caso de violencia machista. Y también incluye la propuesta en lo relativo al trabajo, abogar por el fomento en la empresa, en las propias empresas, del cuidado de la salud mental de trabajadoras y trabajadores.